Ay. Bueno, a todos muy buenas tardes me pueden oír, eh, la verdad yo no hago re recital eh, a micro, la gente que me conoce lo hago de persona en persona y siempre hago con un, con un poema mío o a veces un poema de otro poeta que es mío en sí yo no hago poesía porque yo lo que tengo, trato de hacer poesía, no creo que algún día, día llegue a hacer poesía completa pero el día de hoy les eh, voy a mostrar este pequeño poema que yo tengo para todos ustedes es, un poemario sencillito y ahí está pues algunos de mis versos como también otros poemas son poemas de amor y les voy a leer uno acá está bien simpático uno este es un poema especial okay, para mí porque está hecho en unos versos en quechua así que eh, se llama Muna Iguarni. pero si usted no, no entiende el idioma no se preocupe porque lo mismo que voy a decir en español se va a explicar en, español, en, en quechua se va a explicar en español ¿no? Y dije así, a ver si les gusta. <coughs> Munaiwarmi significa mujer bonita, ¿no? Munaywarmi, Munaiwarmi Puka puka son Munaiwarmi kanki musuhinti Chas De rojo en rojo mi corazón se detiene Tan solo con verte Oh mujer hermosa de cutis de nácar Hasta el sol es nube en ti cuando sonríes Mis ojos de estrella Toca mi pecho para que sepas que me estoy muriendo Tan solo con verte mi corazón se detiene. Y me hago una pregunta: ¿acaso mi amor tendrá una esperanza de encontrar refugio en tu rojo corazón? Así dice el poema. Gracias. Y más, y más, y más. Bueno. Y todos los que quieran. Bueno, bueno, tengo un poema. ¿Quieren muy otro más? No sé, porque es yo solo tengo unos, unos cuantos nada más. ¿Ya? A ver. Uno más, me tienen a ver. Bueno, no es que los quiera poner SAT, pero este es otro poema, ¿ya? Este no es tan romántico, sino es un poema que tal vez te va a recordar a un ex, ¿ya? Se llama Día de Enero y antes de continuar con el poema, leerlo, este tiene una historia muy simpática. Yo llego a la Plaza de Armas un día y encuentro a una chica que estaba ahí, en pleno sol, 12 de la tarde, casi nadie llega ahí. Entonces, las mayores eh, promesas de amor creo que se hacen en, la, en el atrio de la catedral, ¿quién no ha ido ahí? Y se hacen generalmente a las 3, 4 de la tarde, pero nunca a las 2, ¿no? A las dos había la única persona joven, y yo pues vivo de mis poemas. Voy a verla y la chica estaba ahí, con pleno sol, toda naranja, muy fastidiada, y al parecer la persona que lo citó nunca vino. Entonces, al ver toda esa tristeza y todo ello, lo llamé ese poema Día de Enero. Espero que sea eso grado. Día de Enero. En fresca brisa observo tu retorno. y clavo mi vista en tu pecho. El sol baña tu piel en naranja. Y el día pasa cálido y melancólico, especialmente la tarde, donde tu belleza lo es todo, y ni el llanto, ni la brisa, ni el ruido puede distraerme, porque todo lo eres tú, y se agitan mis recuerdos. Como un manantial que brota verbellones, o como suturas si impresivas de un tiempo pasado, donde todo lo eras tú, van brotando raíces que a su vez lanzan imágenes, donde tu risa dibuja el horizonte, y son cinco años. Y es un viaje en el tiempo. Tú eras feliz, yo era feliz. ¿Qué carajo nos pasó? ¿Quién oscureció el sol? ¿De quién se murió el amor? ¿Quién cayó en hipocresía? ¿Quién derramó esas lágrimas asesinas? ¿Y quién dijo la palabra, ya no te quiero, que mató el amor? Y aunque suene mi celular por los mensajes que tú me envías y aún no me has visto, lo mejor para los dos es dar marcha atrás y pegar la vuelta. Gracias.